giorno, cari amigo, muy buenos días de Juan Pablo, el giorno de hoy, un nuevo allenamento, tuve una gamba dura, un glúteo duro, que medio que fares cuesto seis ejercicios para tonificar la gamba y el glúteo. Ok, ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento, movimiento de nuestro cuerpo. Vamos a hacer estos seis ejercicios de, de gamba y glúteo. Vamos a tonificarlo, a echarlo bien duro. Cosí el fidanzato y el marito o el amante cuando toca, dice: Oh, wow, esto es mío, esto es mío. ¿Cómo te seguí, Alenata? Cosí, cómo estoy cosidura. No, es facto los ejercicios de más Ok, perfecto. Vamos a, a movernos en el posto un poquito, un poquito. Vamos a hacer un poquito. Vamos a mover el bachino, el bachino, torno indietro, torno indietro, torno, eco es, eh, sí, sí, sí, sí, sí, <ríe> seis ejercicios, seis ejercicios para la gamba y el glúteo, yo espero que estos ejercicios sean útiles, pero a mí me han servido, siempre y cuando tú lo repitas al menos tres vueltas a la semana, ¿ok? ¿ok? ¿ok? ¿qué voy a hacer? voy a usar un timer, un timer, un timer, un timer, un timer, así, así, así fue el mayor número, de repeticiones en 30 segundos. Con... Vamos a hacerle 10 segundos de, de, de recupero. Como podéis guardar hoy un gilet. Eh, un gilet, eh, Voy a meter un poquito de peso. Tú a casa le puedes añadir un peso. Sin salpeso Lo importante es farlo bien. Eh, evitar tanto impacto al ginocchio. Con estos ejercicios que voy a hacer hoy no voy a hacer ningún salto. ahora tu ginocchio va a estar siempre firme y tónico. Ok. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con... Con un poquito de hidrataciones. Igual un poquito de hidrataciones. Ah, es bueno. Saborito, saborito. 16 minutos. Ok, vamos a hacer a nuestro circuito. Eh, voy a meter, meter mi timer. Mi timer que nos da la señal. Aproximadamente, esto dura... Um, 16 minutinos. 16 minutinos. Y vas a ver la gamba Y si el glúteo duro. Ok, páralo. Ok, prepárate, prepárate, prepárate. Meto mi timer. 3, 2, 1, vía. 4, 3, 2, 1. Nuestro primer ejercicio, abro grande y descendo. Salgo, salgo. Cuando salgo, contraigo el glúteo. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Esquina, dirita. Esquina. Diritta, lentamente, lentamente, lentamente. Ecco, eh. Si, sì, e scende, esciende, scende si, e si, sì e si... Sì. Ah, e queste scuote va bene, va benissimo. Ok, perfetto. Adesso vamos a fare a fondi avanti, a fondi avanti. vamos a cambiare gamba. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, ah, Va. inizio, guarda. Scendo, uno. 2, nieto, cambio, cambio, cambio 1, 2 perfecto, va, avante 1, 2 Vas nuevamente 1, 2 cambio 1, 2 Vas, cambio 1, 2 Vas, cambio 1, 2, cambio 1, 2 ok ok, ok, vamos a darle el materazo, el materazo, el materazo, el materazo. El materacino, el materacino, el materacino. Posiciones, guarda. Uno. Tube. Cosí. Tira. Tira. Tira el stand. Ta. Ta. Ta. Ta. Tira. Tira. Tira. Concéntrate, concéntrate, concéntrate, concéntrate, ok. Vamos a pegar un poquito el, el materazo y no me pacho mal para el, vale el gidocchio. <risa> ya me siento mal el gidocchio. Ya me siento mal el ginocchio. Ok. Ok. Uno. Tras, tira. Tira. Tira. Tira. Tira. tira. Tira, tira, tira, contrae el glúteo, contrae, sí, gamba y glúteo, sí, sí, ok, perfecto, próximo ejercicio, vamos a hacer cuesta, atrás, vamos a llevar el ginocchio bien dietro, va. Va. Ok. Ta, encrocha. Ta, encrocha. Ta, encrocha. Ta, encrocha. Lentamente. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Ta, encrocha. Ta, encrocha. Sí, sí. Encrocha. <risa> Vamos a abrir laterales. ¡Tra! ¡Tra! Abro de lado, abro de lado. Abro de lado. Abro de lado, va. Va, grande, grande. Uno, dos, Va. Échalo, ve, Sí. Sí. Gamba dirita. Gamba dirita. Gamba dirita, va. ¡Tra! Gamba dirita. Sí. Gamba dirita. ¡Vamos! Sí. Andiamo. Ah, ah, ah. sufre este ejercicio las personas principiantes las personas que olen un poquito la gamba y el glúteo pueden usar un peso así como yo porto el, el gilet próximo próximo pa. uno va contraigo el glúteo contraigo el glúteo facho un ponte facho un ponte facho un ponte Sí. sí, sí, sí, me concentro. Sí, sí, sí. Este gilet este giloto de este. Ok, ok. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. cambio. Va, uno. Contraigo el glute Lo contraigo Me concentro Ok Cuesta el sexto ejercicio ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetirlo Nuevamente de capo ah. Ah. Contrae el glúteo. Contraelo Contraelo Contraelo Contraelo Ok Vamos a iniciar de capo, de capo, de capo, de capo. Va, Pacho Cosé. Ok. Esquina de rita, esquina de rita. Maya el ginoquio supera la punta del pie. Ahí. Vamos a meter la mano de fronte. En dietro. Como voy. Vamos a meter la mano avanti. Tú métela como voy. Tú metes la mano y como voy. Como te sea piú cómodo. Sí. Gamba tónica. Gamba tónica. A fondo y avanti. A fondo y avanti. Lo facho. Cambio, cambio. Cambio, vale lo cual. Uno, tuve Cambio. Uno, due. Cambio. Uno, due. Cambio. Uno, due. cambio. Uno, dos, va. Uno, dos, nuevamente. Uno, dos, ay, resiste, vamos, andiamo. Uno, dos, ay ay ay. Ay ay, ay, ay, ay, ay. ay, ay, El precio, el precio de la belleza, la salud, la belleza, tú te costas. Ok, sí, va, sí, va, va.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 cambio, cambio, cambio, cambio posiciones del gato posiciones del gato en 4 Ta. se contrae el glute contrae el glúteo contrae el glúteo. Contraelo. Se. contrae contrae su su el próximo entrenamiento lo facho todo con peso un circuito de gamba con manubri. Tra. Tra. Tra. Tra. Ok, ok, qual continuo? Indietro, indietro, indietro. Passo indietro. Passo indietro. Andiamo qua. Va. Uno, due, tre. Incrocio, incrocio. Tra, incrocio. Tra encrocho, tras, encrocho, tras, encrocho, tras, encrocho, tra, que el ginocchio no supere la punta del pie, así evitamos mal y dolores al ginocchio, ah, ah, ay ay ay, ahora vamos a fare laterales, laterales, lato lato, interno cocha, interno cocha, ah. Perfecto, perfecto. Grande, grande, grande, grande. Sí, grande, grande. Se suda, ¿no? Y tú no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. más Continúa. Sí. Abre grande. Sí. Abre grande. Sí. Ok. Último, último. Último para nuestra segunda serie. Último. Va. Uh. grande, grande, grande. Yo salgo poco porque el gile pesa. Le mete un peso. Ah, c, c, c, c, c, c. c. Se, se, se, se. Ah. vamos, vamos, vamos manca el último, manca el último el último iniciamos de capo iniciamos de capo ok, si sí va, si sí va uno tra. sube el glute sube el glute contraelo eh, vamos soy fuerte no mola más. Soy una guerrera. Soy un guerrero. Soy un espartaco. Vamos. Sí, contraelo, contraelo, contraelo, contraelo. Siente, siente el ejercicio. Séntelo, séntelo. Séntelo. Ah. <risa> ok, ok, ok. Ok. Cari amici. Último, último esfuerzo. Último esfuerzo. Último, último. Va. Ah, ah, ah, gamba dura, gamba dura, glúteo duro, ah, ah, ah, cosí el marito toca, el amante, el fidanzato, la fidanzata, dale, último esfuerzo, este es el último, el último, ah, vamos, vamos, vamos, ok, madre de Dios. Nes no te regala niente. Todo este esfuerzo vendrá para gato. A fondo avanti, la Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio, cambio, cambio. Uno, dos. Vamos, vamos, suche fai. Uno, 2 uno, 2 Sí, tú puedes. Tú puedes. uno. 2 ah. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos a tirar la, la gamba dietro Uno, va. Da. Da. Contra el glúteo. Salgo, contraigo. Salgo, contraigo. Salgo contraigo, salgo contraigo, salgo contraigo, salgo contraigo, Sí. cuando se mola más. esta es una bomba, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ah. Sí. vamos, vamos, tira el, el dietro. vamos, manca poco, manca poco, manca poco, manca poco, va, Tha, tha, tha, tha, tha, tha, tha, tha, tha, tha, tha, tha, tha, gamba indietro, gamba indietro incrociato, incrociato va ah. va ah. Ah. guardate ah. Ah. si sí. incrocialo ah. incrocialo lentamente ah. Ah. ultimo esforzo vamo, ah. vamo, vamo ah. sì, sí, sì, sí, sì, sí, ce la fai ah. Último, último. Ah, vamos. Ah, sí. Sí. Okay. ok. Ok, ok, Laterales. Laterales. Laterales. Abro grande y lato. Abro grande. Se va, se va, se va. Se va. Ah, uh. Sí. Domani sentirá la gamba pela. El glúteo pelo, el glúteo duro. Cierto. Tú con estos ejercicio. Procura repítelo al menos de 2 a 3 vueltas de semana. ¿Ok? Y vendrás grandes resultados. Láchame tu comento. inscríbete al canal. Si ancora no lo has hecho. Último ejercicio. Último. Último. La corona. La corona. La corona. La victoria. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ah. Sí. Sí. Sí. Sí. Ah. Sí. Contraignute. Ah, ¿quién la pone? ¿quién la pone? Ok. Quiero cambiar. Tú puedes hacerlo automáticamente en el postulado donde te encuentres. Último esfuerzo, último esfuerzo. Y si lo hay hecho, soy un gladiador. Soy vincente. Dai. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ya la hemos hecho, grande, grande, si lo hay hecho, grande, grande ok, vamos a hacer un poquito de stretching, Dai, si está, Vai. con las dos manos, tiro la gamba al pecho, esto, hago así ok, con la misma mano, prendo la punta del pie, voy a salir lentamente, pido donde yo riesca si tú arriba aquí, férmate qua. si tú riesces a así, va bien, rimane así Okay, extiendo. Cambio, cambio, cambio. Prendo cuesta. Ah, grande, grande, grande. El próximo. Vamos a un el peso. Peso, peso con el manubrio. Cambio, cambio. Sí. Al peto. Vamos a llevar la gamba al peto. Sí. Fuerza, fuerza. Fire, stringe, stringe, stringe. Adesso, tutte due. ¡Tutte due! Sí. Ah, ja, ja. ¡Sí! Sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Adesso. Con las dos manos. Con las dos manos. de frente. Sí. Ok. Encrocho. Encrocho. Con el gomito. Tiro. La gamba. Fuori. doy una espinta. Cambio. Cambio. Cambio ok, nuevamente vamos a meter una gamba adentro, adentro y con las dos manes procuramos tocar la punta del pie fino donde yo riesca cambio cambio, cambio, cambio cambio, cambio cambio con un poco un trato, guarda, dejo para un poquito más estrecho estreche ah. perfecto, perfecto, eso. vamos a hacer la, la, la farfalla, la española mariposa, va, peto, peto, tiro el pecho adelante, abro cambio, abro, abro, abro tiro, tiro adelante y abro ah. ok, perfecto Perfecto. Haz eso. Vamos a portar un talón en dietro. No hay equilibrio. Cambio. Cambio, ok. Yo para estoy he utilizado el, el, el gilet, pero tú acá se lo puedes hacer sin san. Sin san, es un peso. Con el manubre. Un poquito el baleto, el baleto. Cambio. Ta, ta, ta, ta. Muevo, muevo. Ta, ta, ta, ta. un poquito de corsa. Ta, ta, ta, ta. ta. Tira las gamas, tira, tira, tira, tira. Ta. Avanti y Ta Ta. giralo, giro, giro, giro, cambio, cambio. ok, por el giorno de hoy hayamos finalizado. Gracias veramente a todas las personas que han hecho este entrenamiento. láchame tu comentario. Escríbete a este canal. Grande, seis grandes, seis grande Vas a ver grandes resultados y debe ser constante, disciplinado y verás arribarás al trasguardo De Core, Pablo. GoPro, apaga vídeo.